Ya no quiero que trabajes Te extraño No te veo en todo el día Alma, renuncia Yo te mantengo una y pedo.